Hola, este tutorial es para enseñarte cómo pedir una recomendación a un contrato tuyo en LinkedIn. Antes que nada, quiero decirte que es mejor pedir una recomendación a la persona que fue tu jefe en una empresa antes que a un compañero, ya que tendrá más valor de cara a un reclutador o a un responsable de recursos humanos, por ejemplo. Bueno, te explicaré los pasos a seguir. En la parte superior izquierda, eh, vemos aquí el, la pestaña de perfil y buscamos recomendaciones, hago clic y me lleva a la segunda página que es donde están todos los, los trabajos que, he, que hemos realizado a manera de lista, elijo por ejemplo este, secretaria de dirección, pincho en solicitar una recomendación a continuación, me sale la siguiente página donde tengo que elegir a quién le voy a pedir la recomendación. Por ejemplo, en la siguiente parte donde está redacta tu mensaje, te recomiendo que, que lo personalices. Una vez personalizado, le das enviar y listo. Ahora, la persona a quien tú le pediste la recomendación, recibirá un correo como este, en el cual solo tiene que pinchar en el botón azul. Redactar recomendación. En redactar recomendación, aquí tenemos, nos aparece dos cosas importantes. A continuación tendrá que elegir qué relación tenía contigo en ese momento, y luego el cargo que tenía también en ese momento, cuando trabajaba contigo, por ejemplo. En el siguiente recuadro, puede escribir a los valores, por ejemplo, o lo que crea conveniente a destacar de ti. Hace clic en enviar y ya está. Bueno, espero que a partir de hoy te animes a solicitar recomendaciones, ya que como ves, es algo sencillo de hacer. Suerte.